Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros Irema Curto Kennels, Tenerife, España. Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo vídeo. Eh, de entrada, como en otras ocasiones, corregir fallos, errores que he cometido. Por ejemplo, eh, cuando hablo de don Alejandro Sioranesco, rumano, experto en temas canarios que estoy leyendo una biografía de él muy interesante he leído bastantes trabajos de él eh, introducción de, a libros de historia de Canarias por ejemplo, pues yo que sé, de Abreu Galindo y de otros autores, ¿no? he dicho alguna vez Teodorescu es un lapsus porque Teodorescu es un señor no rumano era, porque ya murió hace muchos años, eh, un gran jinete eh, húngaro que vivió muchos años en Alemania y me parece que murió en Alemania. Tiene una hija ya mayor, una gran amazona, medallas olímpicas de oro. Eh, entonces, no Teodorescu, sino Alejandro Sioranescu. ¿Mm? Eh, otra cuestión. He hablado en, ya, en quien me mandó a mí para hacer un vídeo eh, sobre el perro de presa canario, Alfredo Ayala eh, y Juan Rodríguez de Gran Canaria de Televisión Española, pues ya en un, en, me di cuenta el otro día, eh, el señor Francisco eh, Suárez Artiles decía, no, no, no es Suárez, es eh, Francisco Navarro Artiles. Porque, claro, quien sepa de qué va el tema y vea esto y dirá Curto está despistado. Pues lapsus. ¿Eh? Eh, otra cuestión. Eh, también, hablando de... Yo quería referirme a Juan Antonio Figueroa Bacallado, que tuvo un campeón de monográfica, eh, que yo dije que era displásico, y un hijo de ese, también del campeón de monográfica, también ya lo mencioné. Eh, pues me confundí y en lugar de decir Juan Antonio Figueroa Bacallado, pues dije eh, el nombre de un, de un escritor eh, de Gran Canaria que nada tiene que ver con él. Eh. Entonces es mm, a ver dónde lo localice yo. Por aquí debe estar Vázquez Figueroa. Nada que ver. Vázquez Figueroa es un personaje del mundo de la literatura y tiene otras, otras actividades aparte de la, de la literatura que no vamos a entrar en ello porque no viene a cuento y no tiene que ver con los perros. Alberto Vázquez Figueroa es un gran novelista canario, eh, y Juan Antonio eh, Figueroa Bacallado no es novelista ni nada que se le parezca, eh, sino ten relacionado con el perro de presa canario, y ya lo he dicho. Eh, ¿Qué más? de mm, pues, ver... Bueno, Antonia queda claro. Ah, otra cosa. En uno de los, hablando de que cuando me refiero a uno de estos últimos vídeos de un caucasiano que estuve lloviendo eh, de la mano de Clemente Reyes Santana en una azotea, bueno, pues eh, este Clemente Reyes no tiene hijos. Eh, tiene una hermana que es. Y ahí estaba el novio de la hermana, no la hija, otro lapsus, pero bueno, quiero aclararlo porque cuando Clemente Reyes y ve este vídeo y dice, caray, pues ya tengo una hija. Pues no, él no ha tenido hijos, está casado, pero no tiene ningún hijo. ¿Qué más? Eh, Kazán. Kazán, padre de Tifa. Mastina, que crucé yo para sacar perro de presa Canario. Eh, perdón, Kazán no. Eh, teco, Teco hermano de Kazán, de padre y de madre, pero no de la misma camada, yo dije que eran de la misma camada Bien, y la criadora no era eh, la señora Sayanes, que no era señora Sayanes, sino que es la señora que aquí está ¿eh? Una excelente criadora de mastines en su día Esta señora que está con ese mastín leonado Bueno, pues esta señora se llama... Teresa Noguera Valdés, la criadora de Teco y luego Kazán, camada siguiente de los mismos padres, era la señora y es, me imagino que vivirá todavía, la señora Matilde Campos. Yo lo confundí porque el, el padre de Teco y de Kazán la señora Matilde Campos se lo compró al criadero Sayanes. A esta señora que acabo de decir. Bien, otra cuestión. Porque claro, hay mucha gente entendida en este tema. Y en algunos campos de estos, mejor que yo, sobre todo lo que tiene que ver con la península. Y gente del mundo del perro de la península. Bueno, hoy voy a... Tocar un tema. Los campeones... <tose> Que es que alguien, alguien ha dicho que yo no dejo títere con cabeza. No. no, no, no, no, no, no. De mí pueden hablar, cualquier persona puede hablar. Mientras no me falta el respeto, yo no falto el respeto. El hecho de que yo diga que Tamarán, displásico, y, y, y me ha pasado una nota mi hijo hace dos días que está por aquí, que se vendieron hijos a Tamarán, de Tamarán, Estados Unidos, a un cliente nuestro, que se lo ha comentado este cliente nuestro, no sé por dónde lo he puesto, que no estaba tampoco previsto ahora, pero bueno, puedo comentarlo, ¿no? Que dio perros displásicos perdidos. Uno concretamente en Estados Unidos, de un cliente nuestro, que lo tuvieron que dormir con seis meses. Ataques epilépticos, displásico perdido y de codos también hijo de Tamarán y alguno comprado en Polonia o en no sé dónde también hijo de Tamarán lo mismo, con los mismos problemas todo eso no ha servido para nada todo esto lo que yo decía hace muchos años todo esto va a quedar en la cuneta muchos de los perros que yo he estado nombrando eh, con nombres y apellidos de los propietarios de los perros y tal todo eso ha ido quedando en la cuneta de todo eso no queda nada que he dicho que ha sido un laboratorio, sigue siendo un laboratorio. ¿no? Y unos lo hacen con más tino y otros con menos tino, con más acierto. Y menos. Pero todo eso está dentro del cauce actual del perro de presa carrer. Nada. De todo eso no queda nada. Se han quedado en la cuneta. Ya lo iremos viendo cuando haga yo lo, el vídeo que estamos preparando, ese sí lo quiero hacer yo muy preparado, muy documentado, eh, del doctor Montequi, de todos los perros que intervinieron, qué orígenes tenían, de qué razas puras o no, porque fue el más importante laboratorio de Tenerife, no fue el de Manuel Curtó, el criador más importante de Manuel Curtó, en un sentido, en, el, en la línea recta para conseguir el presa canario y poniendo los medios, los conocimientos y las instalaciones procurando equivocarme lo menos posible, que me equivocaba, sí, pero de este criadero han salido muy buenos perros y espero que sigan saliendo. Eh, ¿Por qué? Porque empezamos y empezamos seleccionando bocas y, y morfología y todo eso muy encaminado eh, de la mejor manera, tomando como modelo siempre el alemán del pastor alemán. Bocas completas, libres de displasia cadera. Eh, ya luego acabó también el pastor alemán poniendo obligatorio para obtener papeles rojos, pedir rojo, que son los de selección, también de codos. Bien, entonces ese fue mi modelo. Yo no me he inventado nada. Y en cambio estas personas No entonces yo tengo nombres ahora mismo que me vienen aquí pues yo que sé el, el verdugo de campeón de monográfica y ahí viene como en la línea de campeones a ver por aquí están eh, línea de campeones ¿Eh? Abedul Abedul displásico. ¿Por qué lo sé? Porque el veterinario y colorrafía me lo dijo a mí en su consulta. Abedul displásico. Fue campeón de monográfica y dejó su descendencia. Padre de Abedul, Enzo, que en buena medida venía a mis perros. De atrás, segunda generación, vale. Pero Enzo fue radiografía alguna vez? No. Propietario de y hoy me voy a permitir el lujo de decirlo. ¿Y por qué? Criadero Troikán criadero, bueno. Bueno. Y yo estuve allí. Ahora lo veremos. Entonces Abedul, campeones machos. Aquí está. No sé si se ve bien con el reflejo del sol. Bien. Mencey campeón. Padre de Mencey verdugo, campeón. Verdugo de Aguayán del Mago. De Juan Antonio Figueroa Bacallado, que es lo que le he mencionado antes. Vecino mío, vive aquí en el pueblo. Estamos a tiro de piedra. Ya creo que no cría, de lleva años que no cría. Bien, de la, de la fijo, no creo que te, tuviera fijo, sino Aguayán del Mago. ¿Criadero? No. Allí en una azotea, tres perritos. Bien. ¿Verdugo? Displásico. ¿Mencei? Displásico. Vencei, era de Alexis Rodríguez Cano? Cerca de aquí, el Barranco de las Lajas. Una vez he hablado con él hace años. Porque vino aquí con Domingo Salcedo por interesándose por los pastores alemanes. Y a provisto no tenía presas, no sé si le quedaba uno viejo. Ahora no sé. Y no, no, no, lo hablo, no hablo de él en tono despectivo. Estoy poni poniendo el punto sobre la I o sobre las ies, Los puntos sobre las IEs. Estos han sido campeones de monográfica. Tamarán, ¿eh? Abedul, Brosco. De Jaridian del Valle, no, no sé, no puedo hablar. Mencei, hijo de, de verdugo. Todo esto displásico, tamarán y epiléptico. Y han transmitido en las displasias, vamos, como se suele decir en, en el enargot cotidiano, por un tubo. ¿Vale? Campeones de hembras. ¿Vale? Uga, ¿cuándo fue te ¿Tiene displasia? Tendrían que haber demostrado que no. Pero no se hizo. Tamara de Taguluche. De Cris Doco. De Tegueste, Tenerife. De fue desgraciada. Campeona. Eh, Tamara Diana de los Cardones. Ricardo Oramás, Hija de Urco. Yo he dicho ya, Urco, que lo compró el de la y ya lo he comprobado. Criado por Manuel Chico León. Nunca fue regrefiado, pero yo lo vi caminar, ese perro, me fijé bien porque eso no se me escapa. A mí me parece que ese perro no padecía displasia. En todo caso, podría ser una ligera unilateral, no lo sé. Pero no daba esa sensación. Pero lo que dio, también las hembras tenían mucho que ver. Pero y el padre, el padre de, de Urco radiografiado, la madre Urco ¿por qué aparecen tantas displasias? porque atrás estaban atrás estaban la las displasias bien, entonces UGA ¿eh? UGA le pusieron a este Urco eh, propietario Mayantigot si no estoy equivocado Antonio Gómez Ramírez ¿Cuándo refirió una perra a un perro Antonio Gómez Ramírez? Presidente del club en dos ocasiones, si no estoy equivocado, nunca. El señor aquel de, la, de Caja Canarias y de todo eso. ¿no? Bueno, pues eso, así es como se ha llevado lo de, lo de la selección. Pero es que estas personas no son las únicas culpables no son los únicos culpables, la FCI que no lo puso como condición sine qua non, radiografiar, certificados. ¿Por qué la evolución tan importante del pastor en Alemania a partir de los 70 para acá? Porque llegado un momento dijeron, señores, radiografías de cadera, y el que no pase, no apto, bocas completas y mordidas en tijera y no más de, 40, de, no más de 40 kilos y no más de 65 centímetros a la cruz el ideal 62 y medio y ahí es donde se empezó a construir en el mejor sentido del término el pastor alemán que conocemos en nuestros días sobre todo el pastor alemán de líneas de trabajo pero también hay muy buenos perros y los ha habido de líneas llamémosle de exposición que en los últimos años en las últimas décadas con mucha inteligencia los criadores de perros de pastores alemanes de, en Alemania y no Alemania eh, de exposición han cruzado me consta desde hace muchos años con lo mejorcito de los perros de trabajo con muy buena morfología y tal. Claro que los de línea de trabajo no se les ocurría o en muy pocos casos cubrir perras con perros de líneas de exposición, por razones obvias. Bien, entonces, en Alemania se hizo eso con el pastor Alemán. La Sociedad canina Española, cuando Valentín Álvarez, yo se lo dije a él personalmente, dije que no, que eso era una cuestión opcional. En todo caso, los clubes si lo querían exigir, ¿no? Entonces empezamos de arriba para abajo. Entonces, claro, esto ha ido como ha ido. Y sigue yendo así y algunos, algunos ponen un ejemplar y no voy a mencionar quién es porque lo he visto yo en internet, un perro o una perra con su certificado pero vamos a ver, no, no, usted ponga sus perros, ponga sus perros que tienen cría que tengan el certificado de libre displasia de cadera. Porque a mí me vienen, y hace poco, en un comentario de un señor reincidente, que no, que, que no le caigo muy bien, ¿eh? Eh, que dice que sus, sus perros, los padres, los abuelos, tienen, están radiografiados también de caderas. No, esto se resuelve pronto. Muestren públicamente los certificados de libre displasia de cadera. Certificados oficiales de ABEPA o de la otra asociación donde lo estamos tramitando ahora, que es mi hijo el que lo lleva. Bien, certificados, no de boquita, porque cualquier indocumentado de estos tiene el cinismo de decir estas cosas y de arremeter contra Manuel Curtó o contra otro. Yo doy la cara, yo me llamo Manuel Curtó Gracia y procuro hacer las cosas de la mejor manera y tengo unas instalaciones en condiciones y aquí puede caer mañana una inspección del, del SEPRONA o de donde quiera que sea y a mí no me pueden poner ninguna falta, está abierto a cualquier inspección. Todo está en regla, procuro hacer las cosas bien, no soy un fantoche que simplemente lo que hace es hablar ¿eh? para darse pisto. No. no. yo lo que hago es lo que ya hacía en Tamaimo. En el principio, por las lecturas que yo tenía sobre y siguiendo el modelo alemán, ¿eh? y cada vez más a medida que yo tenía más conocimiento y leía los libros que yo tengo aquí, todo sobre el pastor alemán de Goldbecker y Hart, ese libro que a mí me ayudó mucho, y que lo leí, lo tengo todo subrayado. Ese es el mejor libro que yo he leído sobre pastores alemanes, porque habla del pastor alemán, habla de la funcionalidad, habla de las radiografías, habla de los pedigris rojos, que son los de selección, los pedigris blancos, de papel blanco, esos son los que no tienen selección. Bueno, pues todo lo que se ha estado criando, con respeto al perro de Presa Canario, y lo mismo se está haciendo con los perros de Ganao Majorero, con todo su club que tienen en Fuerteventura, que fundó Antonio Cardona Sosa. Con otros, ahí nadie un perro, nadie hace un test de carácter. La mayor parte de esos perros majoreros, perros de ganao majoreros, majoreros se le llama al resto de las islas, y nada de bardinos, perro de ganao majorero. Ahora que se le quiere llamar como perro majorero, pero es que perros majoreros son todos los que se crían allí. Pero como raza, el perro de ganado de la tierra de Fuerteventura. Punto. Y eso fue mal enfocado. Y todos bardinos. Mentira. Mentira. Eso es falso. Que ahora, en este momento, no haya perros de capa gris, es otra historia. Que no haya otras capas que las hubo, esa es otra historia. Pero de esos perros de ganado majorero que se están criando en Fuerteventura y fuera de Fuerteventura, primero que no son ni la sombra de lo que eran, que alguno sea aprovechable, sí, en manos de un señor o una señora que sepa lo que lleva entre manos y se lo juegue todo a esa carta, el perro de ganado majorero, sin prejuicios, de ningún tipo. Vamos a trabajar por él. Hoy me he enterado yo porque un amigo me ha mandado, me viene ahora a la mente, Salustiano, un señor de Santa María de Guía. Me parece que él es de Santa María de Guía, porque Galdar y Guía están colindantes. Entonces yo lo visité a este señor por lo del tema de los majoreros con Clemente Reyes Santana. Él fue el que me lo presentó. Él fue el que me llevó a ver los sus perros majoreros. Bien, aquellos perros eran buenos perros majoreros, yo digo que no. Tenía uno más o menos. Pero yo con mi conocimiento en aquellas fechas que yo llegué a tener 19 y había ido unas cuantas veces a Fuerteventura a indagar, a estudiar el tema allí in situ, hacer lo que yo digo un estudio de campo, visitar a gente, observarlos, hablar con esa gente, porque no solamente es cuestión de mediciones y tal, no, no, no. Hablar con esa gente y preguntar cómo eran los de antes. Y de lo poco que había hace 40, 40 y pico años que yo iba a ver, y posteriormente, cuáles y aquí en Tenerife, lo he ha sabido, y en, y, en, y en Gran Canaria, los he visto, algunos con Clemente Reyes Santana, con Antonio Navarro, en Fuerteventura, aquí en Tenerife, los de Juan Fuentes Tavares, con el que me une muy buena relación. Bien, yo tengo ahora mismo una cachorrita de los de los perros de Juan Fuentes Tavares. Bien, pero todo se está llevando de la misma manera de forma equivocada esto hay que hacerlo con una mentalidad profesional ¿qué significa profesional? pues eso, ese ejemplo que nos dan otros criadores de otros países que tenemos que aprender España hay gente que lo hace muy bien también sobre todo en la península ibérica, todos no, no hay mucha picaresca mucho bla bla bla entonces esto es lo que se ha hecho con los perros de presa y ese mal ejemplo lo están siguiendo los del club del perro de ganado Majorero. Y que no se lo tomen a mal, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo he visto en los vídeos del perro de Ganao Majorero el otro día, de ahí de Fuerteventura, del club, y otros que me imagino que sean de particulares, y yo los veo desde la distancia. Ahí un vídeo en movimiento y se ven las personas. Vamos a ver esos perros son lo que eran hace 40 años y los de hace 40 años que yo conocí y más de 40 años el mejor primero de Ramón Sosa Roger gris, plomo, no producto de cruces de pastores alemanes sino gris, plomo, que era la capa que también existía y, y como me dijeron allí y los había manchado, bardinos con manchas blancas y otras capas que eso no lo quieren aceptar por eso es un, su problema ahora todos bardinos ¿no? el bardino incluso en Fuerteventura porque eso se ha ido divulgando lo de bardino de la época de solidaridad canaria la primera muestra que se hizo en, en, en, en el parque de Oramas, en Gran Canaria que yo asistí allí y allí presentaron perros que yo tengo fotografías de los dos mejores ejemplares que tampoco eran como los que yo vi en la casa de los abuelos de Castro Berriel que eran hermanos ya de unos siete años, ¿eh? bien, nada que ver, nada que ver, y los que yo vi en la feria de ganado, que no sé, no sé si eran el 88, 89, de Tefía, que me llamó Castito Berriel para decirme, mira Manuel que hay una muestra, yo no me acuerdo cómo me relacioné yo con, con Castito Berriel, no me acuerdo cómo fue, a través de quién, o si yo me dirigía a él, bien, no había club todavía, pero lo cierto es que él me llamó y me dijo, mira, que si quieres venir y me fui allí. Allí había alguno que pudiéramos decir, este perro es genuino o aproximado. Pues un señor de 83 años me dijo, mire, nada que ver con los perros que teníamos cuando yo era joven. Nada, venga para acá. Y me llevó a ver dos. Un macho y una hembra que yo lo, lo, y los fotografié todos, pero esos son los que yo conservo en el libro que yo publiqué en el 91 del perro de presa canario, su verdadero origen. Bien, entonces ese error se sigue cometiendo día a día con el perro de presa canario, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, en todos lados, y en la península, y en muchos sitios de Estados Unidos y de otros países. Se va los que viven de eso, a coger el dinero. Pero lo que hay que hacer es trabajar correctamente. Radiografías, bocas, morfología, carácter, equilibrio psíquico, ese es el perro, el estándar, lo dice, pero no tiene que quedar en la lengua impresa, solo, negro sobre blanco. Eso es prolongar la agonía de la raza, de la raza que está ahí, haciéndose, pero la agonía, y la agonía no digamos del perro de ganado mejorero, porque me he enterado yo por este amigo de Salustiano eh, yo le regalé una perra a Salustiano una cachorrona, muy bonita era el más, no pero era, era buena vamos no era inferior a lo que él tenía, que él tenía dos machos, uno más o menos el otro nada, y al lado mismo de la finca donde tenía los perros Salustiano había un señor, que también conocí yo por Salustiano y por Clemente Reyes Santana, que tenía varios, que yo le quise comprar incluso un cachorro y no me quiso vender. Y yo, oh, pues, mira, pues que se quede con ellos. ¿Esos que tenía ese vecino eran buenos de verdad? No, yo lo sabía que no. Pero bueno, yo con la idea de a ver si alguno de esos, eh, yo cruzando con los míos, pero no. Y la mentalidad de Salustiano y la mentalidad de ese señor vecino era la del Señor que sabe de perros no solamente de perros de ganado que sí, que como tú no conozcas la raza, cómo era o lo más aproximada como era no puedes vas ciego por el mundo vas a sacar perros por sacar perros qué es lo que me pasó a mí en un principio con el perro de ganado majonero luego fui aprendiendo ahora es cuando yo sé ya llevo unos cuantos años ahora sí sé bueno, pues yo le he mandado a este amigo, que me ha comunicado lo de lo de Salustiano, me ha mandado un vídeo del 89, me parece que es. Que se ve allí un tumulto de perros y tal, y se les ve con el rabito, todo muy... Bueno, pues esos, esos que, ven ahí, que se ven ahí, que este amigo me ha mandado ese vídeo del 89, muy superiores a lo que se está presentando ahora en Fuerteventura, y lo que se está criando en Fuerteventura, con el club ahí. Pero las personas que están en el club, realmente... ¿Conocen el tema? ¿Han tenido en cuenta a los viejos? No. No porque la mayor parte de la gente que está ahora mismo, aunque tenga 60 años, aquellos viejos que yo visitaba hace 40 años, no los conocieron. Ni se preocuparon. Allí el, el club del Perro Granado Majorero se fundó en Gran Canaria pero no es el único que se fundó. Tampoco estaba previsto lo que les voy a enseñar ahora. Aquí tenemos la muestra ¿Qué dice aquí. Patrón racial del perro de ganado majorero una perra criada por mí, ¿la ven? Que me digan dónde hay una perra, en este momento como esta. Pues esta perra era Bardina I, hija de un perro gris lobo, mejor primero que yo le compré en 8000 pesetas a Ramón Sosa Roger. ¿Quién hizo la gestión? Manuel Martín Betancourt me dijo, me parece que lo he dicho en algún vídeo, me dijo, mira Manuel que me voy a tomar unos apuntes, porque él pintaba, no sé si seguirá pintando, de unos paisajes a Fuerteventura, si quieres que te haga una gestión sobre el perro de ganado él no tenía ningún interés, y le dije, ah pues sí, si me haces el favor, pues sí, yo no tenía ningún perro de ganado ni lo había tenido. Yo estaba en blanco, había oído hablar, a mi suero sobre todo, que ya les comentaré algo muy importante, con respecto al perro de la mujer y mi suero entra en Fuerteventura cuando era teniente de la Guardia Civil. Bien, pues esta perra, Bardina primera, es hija de mejor segundo, perdón, de mejor primero de Gran Tarjal. Que tenía los perros allí en la, con, con las cabras y un par de pecerras y eso, en, la, en las playitas, creo que le llaman, o en la playita o algo así. Bien. Y la madre de esta perra era una perra de capa bardina, nada, una perrilla. Majorera. Vale. Que tenía Conchita y Álvaro, un amigo mío que yo conocía de los 21 años en Barcelona. ¡Qué casualidades de la vida! Cuando vine aquí me lo encontré aquí. Porque él era de aquí, de La Gomera. Pero vivía en Tenerife y se casó con una aparejadora, Conchita, no recuerdo el apellido. No sé si... me imagino que vivirán todavía. Eh, tendrán mi edad. Ella, Conchita, es mayor que yo. Bien, entonces una perrita llamada Colilla se la regalaron en Gran Canaria. Y como aquí no había, pues eh, yo le dije si me permitían cubrir esa perrita de ellos con el mejor primero y sacó una camada desde todos los puntos de vista. Los productos, prototipo, mejor que el padre, y mejor que la madre. Esta, mucho mejor que la madre. Y mejor segundo, gris lobo, impecable. Gris plomo. Pero es que cuando el mejor primero vino de Gran Tarajal, que los trajo una señora mayor, pequeñita, ella mayor, como de setenta y pico años, eh, vestida de negro y de Fuerteventura, creo que vivía en Taco, y traía una cajita con dos perritos. Uno negro con patas bardinas que era para otra persona. Porque yo no había elegido capa, yo no tenía ni idea. Y Ramón Sosa, esta señora le dijo a esta señora, digo, Ramón Sosa dijo a esta señora, este, para el señor de Tenerife, que era el Gris Lobo, y el negro con patas bardinas para un familiar de esta señora o de no sé quién. Vale. Pues ese fue mi primer perro de ganado majorero. De entonces acá he aprendido muchísimo. Tuve muchos, 19. Y crié y quité. Bueno, luego, esta perra, Bardina primera, la crucé yo con el hermano, mejor segundo, hermano de camada. Y me dio un perro, de toda una camada, un perro excepcional. Superior a ellos. A Corán. Que yo. Se lo regalé a una joven casada, divorciada, casada con una, había estado casada con un amigo mío y vivía aquí en la urbanización Guajara, en un chalet y con la niña. Y yo le regalé el perro para guardar el chalet. Espectacular. Muy amastinado. Salto atávico. Producto de esto. Y ya veremos fotografías cuando haga un trabajo sobre ese particular. Tengo fotografías de ese perro. Entonces, eh, cuando yo menciono de los campeones de monográfica, de los que han ganado campeonatos del mundo de presa canario y que la misma filosofía, la misma práctica se está haciendo con el perro de ganado majorero, eso para el, para el perro de ganado majorero es. La puntilla de muerte, como se dice en términos taurinos. Eso es a lo que iba. Yo fundé el club en las mismas fechas. Aquí está el estándar. Todo con pesos y medidas. ¿Pero qué pasó con este club? Pues bueno, pasó que cuando yo me enteré que en Gran Canaria se había fundado un club y que había gente de Gran Canaria y del club de Tenerife que se apuntaron a aquel club, yo dije, Tate, vas a tener que guerrear, guerrear contra toda esa gente, contra toda esa panda, Entonces, yo dejé morir el club que yo fundé. Este. Patrón racial del perro de ganado majorero. Lo dejé quieto. Disolví la directiva. Yo era el presidente. Vicepresidente Casiano Hernández Niebla. Y hace muchos años que no lo veo. A este señor, que no tenía ni idea de perros, lo conocí yo porque una vez vino por aquí que tenía un boxer que no sabía si adiestrarlo. Yo a raíz de eso entablé muy buena relación con él y con José, que murió hace muchos años por desgracia una gran persona y la esposa lo mismo y los hijos. Yo no veo a la esposa y los hijos que son mayores pues bueno, desde aquella época. Casiano Hernández eh, digo, eh, Hernández Niebla eh, y yo perdí la relación para el club y luego él se apuntó también al otro ¿cuál era el problema? varios que no, al margen de que allí se fundara otro y que iba a tener que guerrear, digo, ¿el qué va? E iba a tener que guerrear con Casiano Hernández Niebla que no tenía ni idea de perros y no lo digo yo en plan despectivo, destructivo, ni nada de todo eso, no, sino que me di cuenta, me di cuenta de que Casiano Hernández Niebla era un hombre difícil de lidiar, con el que lidiar, con el que trabajar. Eh, había que seguir un poco, cuando él no tenía ni idea, yo sí tenía un profundo conocimiento de perros, de majoreros y tal y cual yo dije yo ahora me tengo que estar enfrentando que vamos a dejarlo y asunto terminado y dejé quieto el club muerto se acabó digo ya seguiré yo solito sin club y luego quité el caballero los... ah, los primeros majoreros no los tuvo él los primeros majoreros que vio no eran de niebla y el padre hijo se. y José, se los llevaron de aquí, de los que yo criaba, que yo tenía que colocar. Bien, entonces tenían una casa ahí en taco, vieja. El viejo, que era una bellísima persona, que murió hace muchos años, pues logré colocarles un par de cachorros, majoreros o tres, y se los llevaron allí. Y esos son los primeros majoreros que vio Casiar Hernández Niebla. Y a la afición a los perros, Casiano Hernández Niebla, la afición la mamó aquí. ¿A qué iba yo con esto? ¿Qué han hecho? Con aquello? ¿Qué hicieron con aquellos perros allá? Pues Casiano Hernández Niebla, nada. ¿Qué podía hacer si no tenía ni idea? Y entonces, el primer perro de ganado majorero que tuvo Casiano Hernández Niebla era de esos de Irema Curtó, porque yo tengo a fijo cualquier raza de perros que yo críe, tiene afijo. fijo Irema Curtó, oficialmente reconocido, Irema Curtó 896, eh, por la Federación Cinológica Internacional. Toda esta gente no tiene afijo oficial, a fijo, porque tener afijo es eso. Bien, entonces, el primer perro de ganado mejorado que tuvo en su azotea, era de Irema curto y de aquellos perros, que yo les regalé a ellos, que tenía el padre allí en aquel en casucho viejo, que tenía, no vivían allí. Bien. Ahí empezó la cosa. Pero ¿cuál es la, la labor que se ha hecho en Gran Canaria y en Tenerife? pero sobre todo en Gran Canaria y luego esa, esa sede del club se pasó a Fuerteventura por aquello de que el perro de ganado majorero es de Fuerteventura yo no tengo nada que objetar ellos lo fundaron en Gran Canaria Antonio Cardona Sosa que no tenía ni idea de lo que era un perro de ganado majorero ni idea y el primer perro de ganado majorero que tuvo eh, Antonio Cardona Sosa era hijo de uno de los dos perros, me imagino que del mayor, que tenía Salustiano y de la perra que yo le regalé a Salustiano. Me consta porque me lo dijo Salustiano, que me pareció, lo poco que lo traté, una gran persona. Civilizada, con la que se podía conversar. Una persona sana y estuvo aquí en mi criadero cuando vino en una ocasión con, esos, con un par de perros de esos de Gran Canaria aquí a una exposición y me visitó y yo le regalé una cachorra, muy bonita, bardina clara, de esa línea que venía de Cardona Sosa con la colilla de Conchita y Álvaro. Estas cosas, si yo no las digo, no quedan. Si yo no menciono que yo fundé el club con conocimientos y muestra de ello que yo redacté el estándar completo cuando yo publique el libro que estoy preparando no tengo prisa tengo mucho material del perro de ganado majorero no tendrá nada que ver con el libro que publicó Antonio Cardona Sosa que yo lo tengo aquí cuyo origen según él lo mismo que el Club Español del Perro de Presa Canario y algún autor del mundo de la cultura que lo hacen descender de los perros de los aborígenes. Pues yo estoy haciendo ciertas gestiones para comprobar y a lo mejor me equivoco. Pero para el mes de noviembre diciembre, perdón a la vuelta de Estados Unidos de mi hijo, que se va ahora el día 16, ya hemos quedado, vamos a hacer un estudio genético, comparativo, de los mastines españoles con los perros de ganado majorero. Veremos. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Pero si yo me he empecinado en que eso viene de los perros mastines de la península, de los perros ganaderos de, la peni... de España, perdón, eh, lo sostengo y por eso me he decidido hacer un estudio genético. Lo hemos estado hablando de mi hijo y yo. Y él se va a encargar de hacer las gestiones y vamos a hacer extracción de sangre de Majoreros. Yo tengo aquí una cachorrita de Juan Fuentes, los perros de Juan Fuentes, alguno más que tengo localizados con mastines españoles actuales y veremos el resultado porque claro pueden tener la absoluta convicción esas personas que lo hacen descender al perro de ganado majorero que no lo llaman perro de ganado porque no han estado nunca en Fuerteventura Seuner, el señor Seuner inglés que estuvo en el museo de Gran Canaria que dice que un palo, una cabeza más ancha este señor que vio de los perros de Canarias qué leyó de los acuerdos de los cabildos y de las ordenanzas algo? no pues eso lo toman como referencia autorizada para ponerlo en el libro del perro de presa canario Manuel Martín Betancourt, publicado por El Cabildo. Pero todo esto no se sostiene. No se sostiene. Porque cuando yo digo, yo sé lo de Seuner, y yo he visto los cráneos de un lado y de otro, he estudiado el tema, meticulosamente he estado en ello sigo estando en ello y he oído muchas veces a fuerte aventura he hablado con los viejos de fuerte aventura cómo eran los perros qué capas tenían cómo se le llama aquí cuánto estas personas han estado allí preguntando nunca nunca no tienen ni idea que el señor Seuner en ningún momento Dijo, estos perros que hay aquí, viene de esto. No. Esos perros que dice Viera y Clavijo, Mastines del país, del Poderco Enano del Hierro, que hoy hice el único trabajo que se ha publicado, que yo estuve en el hierro en dos ocasiones, cuatro días una vez y cuatro días otra, estudiando el tema. ¿Algún arqueólogo ha ido a estudiar el tema de los perros vivos? ¿Alguno me puede decir a mí de los restos caninos de otras islas? Porque si hubo perros en otras islas, tendrá que haberlos. Y si en alguna isla hubo, como parece ser, que yo no lo sé, el gato y el perro en la palma, pero cuando llegan los conquistadores, ¿estaban como seres vivos? ¿Como animales vivos todavía? O hemos cogido unos perros y unos gatos de ahora y decimos que son. No, no, no, no, mire, perdone. A mí me han preguntado muchas veces porque está en el mundo del perro. El señor que está en una universidad o está en una consulta veterinaria o está en no sé qué, lo que dijo Luis Diego Buscoy, Pues nada, este vídeo concluye aquí. Eh, seguiremos, seguiremos dando la batalla, la batalla por la verdad, la, la batalla por, por el conocimiento y nada más. Pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección y no les pesará y les hará feliz a sus hijos y a ustedes mismos. Un cordial saludo.